Los comunitarios en el sector Los Toros, en San Francisco de Macorís, dicen que esa comunidad carece de varias necesidades. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan las demandas. Aquí estamos en el caso de, de todo, aquí necesitamos agua en esta sequía, a pesar de que cayó un ching, necesitamos hacer a contener, las autoridades están negadas, será a este sector y no viene nadie. A pesar de todos los llamados que este, este barrio le ha hecho, necesitamos los palos de luz, que por favor, nada más vienen a medir. Bueno Es un peligro casi mortal porque los niños de la calle principal por aquí es que bajan a, a la escuela, y cada vez que pasa un camión aquí, eso es alambre en el suelo, y ese palo de luz está cayendo ya, porque es un palo podrido que hay. Hay que sacarlo por otro lado, muchachito, desde que pasa un camión por aquí, a subir cualquier material, o hay. El llamado que usted le hace de nuevo? Bueno, que por favor que den otra vuelta, que ellos han venido y ya hace tiempo que no, que no vuelven. Y vinieron a Maiká y de todo y no han tirado al saco de los vivido. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.